We'll <laughs> be Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde Haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida Vos elegís qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar y en qué mañana te querés despertar Vos siempre elegís, así que tenedlo muy pero muy presente ¿Cómo te podés conectar con nosotros? A través de la página web wwwmix magazinecom Seguinos en las redes sociales, Mix Magazine Oficial, en Facebook y en Instagram. Y ahora también toma lápiz, toma papel, abrí las orejitas, escucha bien, porque hoy tenemos un temazo, un tema acá en la columna de Ernesto Tinoco, en otra mirada, entre líneas. Esos discursos políticos que te endulzan los oídos, bueno, ojo, ojo, ojo, ojo, que no son arrumaquitos como yo siempre te digo al despedirme, ojo porque entre líneas hay que leer el discurso, pero no hablo más, te voy a presentar a él, vamos a estar con mi amigo, mi colega, mi compañero, el coach Ernesto Tinoco, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine, hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Cari, y ahora a todos los que nos escuchan súper bien, súper bien, este, con este tema y más que se han dado cosas en el entorno que me han, me han hecho ver esta entrelínea ¿no? de los discursos. Eh, sumamente interesante lo que está pasando actualmente, bueno, elecciones eh, disputándose todavía en Perú, e e este poco de metáforas que están usando los políticos argentinos que que trae muchos memes, digámoslo así, como que mucha discusión, muchos memes, en, en general, en lo que dijo Bernie en, en sus declaraciones, justo que salió hoy a nivel público, y cómo se contradice en su discurso el mismo, ¿no? Eh, y también estos discursos macros que vemos hoy en día en la sociedad con respecto a todo lo que está pasando en la pandemia, ¿no? De, de, de lo que nos dice la izquierda o la derecha, y de cómo interpretarlos, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que entender, ¿qué es un discurso para poder llegar allí a la base? Y, y, y el discurso no es más que ese compendio de ideas, palabras, eh, emociones, eh, es algo único y exclusivo que queremos llegar a decir. Y todos somos seres discursivos, porque todos nos comunicamos. El tema de los discursos es que no solamente son palabritas que decimos desde la boca, o palabras que leemos o que escribimos. Hay todo un mundo por detrás de eso que es lo que genera ese discurso. Y allí es donde tenemos que ir para interpretar los discursos, a ese contexto. Entonces un discurso tiene como característica, primero el entorno, dónde se da el discurso. No es lo mismo eh, lo que nos dice un político argentino, lo que nos dice un político norteamericano, o un político venezolano o español. No es lo mismo en este caso que tenemos al presidente de España eh, aquí en Argentina de visita, lo que el presidente de España puede llegar a decir y que interprete el pueblo español a lo que dice el presidente de Argentina y que interpreta el, el pueblo argentino o lo que dice el presidente de España aquí en Argentina y que interpreta el pueblo argentino. Entonces, esto lo tenemos que ver, ¿cómo es el contexto donde se dan los discursos? Si estamos hablando de, de, de una empresa, bueno. ¿Dónde se está dando el discurso? ¿Dentro de la oficina con mi jefe? ¿Se está dando en, en el salón de conferencia? ¿O se está dando en la sala de juntas, donde nada más vemos unas 10 personas? Ahí empezamos, en el contexto. Obviamente, como seres normales, como tú y yo, lo tenemos que analizar el discurso en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Claro. Entonces, es lo primero que tenemos que ver. Y después, el público. Sumamente importante. ¿A quién le están hablando? y a quién le estamos hablando. Entonces, hay por lo menos... Tipos de, de público, esto claro. me lo vas a... Claro, pues vos le decís, bueno, le estoy hablando al público presente, pero ahí viene la entrelínea, me parece. Picarón, que te la saqué. estoy hablando al público presente, pero también le estoy hablando al que me va a escuchar detrás de las ballerinas Claro, y con el presente capaz uno puede tener interacción porque se está dando en vivo y... Por el chat o por el Facebook o por donde se está transmitiendo, pueden escribir y uno lee pero con el que viene después, que va a haber esto diferido, quién sabe a qué hora, se le va a generar cosas en la cabeza que no va a poder quizás eh, poner en, en un chat o que va a poder decir y se va a ir a hablarlo con otro. Porque no hay discurso que no tenga una intención y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué hay por detrás? el discurso. ¿Qué intención tiene el discurso? Entonces vemos cosas como eh, este, en publicidad se habla, lo hablábamos la semana pasada, de la alusión al enemigo. Y aquí les voy a traer algo que pasó ayer con Cristiano Ronaldo, que no tiene que ver mucho con la política, pero creo que ya todos vimos ese video viral en donde Cristiano Ronaldo agarró las dos Coca-Colas y las puso a un lado y sencillamente dijo una palabra, agua, y eso hizo que las acciones de Coca-Cola cayeran en centenares de millones a nivel mundial. Solo con un gesto. Y fíjense qué importante. Él allí no habló, solo dijo agua. Pero en esa gesticulación, en ese lenguaje no verbal, que es donde está realmente la intencionalidad del discurso, le dijo al mundo, no tomemos Coca-Cola, porque este tipo de bebida, y no se refirió solo a la Coca-Cola, se refirió a todas las gaseosas, esto hace daño. Tomemos agua. Pero vamos más allá todavía le dio una importancia al agua que mucha gente no ve. Entonces, el que normalmente no toma agua, pero le gusta cómo él juega fútbol, empieza a entender ahora de que el agua es importante. Entonces ahí empezamos a ver cómo nos conectamos. Y, y, y ahí es donde empezamos a ver entorno público y empezamos a ver cómo se juega desde el discurso con la emocionalidad también. Es decir, porque no hay discurso, como te dije antes, que no tenga intencionalidad pero la intención siempre viene dada desde la necesidad. Cuando armamos discursos y cuando un político arma un discurso, lo primero que busca es lo que necesita o cree que necesita el pueblo. Entonces desde ahí vamos y vemos, bueno, y aquí van los dos públicos que mencionabas, porque también hay varios públicos. Ese público que me apoya, al que yo le estoy hablando, le hablo de una manera, pero al que no me apoya, el cual es mi detractor, yo también le hablo de otra. Y ahí hay más intencionalidad que en el que me apoya. Porque en el que me apoya ya lo tengo comprado. Entonces yo lo que le voy lanzando eh, eh, eh, es como cuestiones que, que, que lo endulcen más y más cada día, que, que, lo, que lo mantengan más dormido constantemente. En cambio, al que es mi detractor, yo le tengo que lanzar cosas que lo hagan pensar a favor mío, que lo hagan cambiar de parecer. Entonces, este, aquí vemos discursos como este, echarle la culpa a un gobierno anterior. Busco un ese enemigo. Es muy, ese es muy trillado, la verdad. El echarle la culpa, es, lo tienen todos en el discurso eso. Pero, Pero funciona. funciona otro. ¿Y por qué funciona? Porque es más fácil tener un enemigo que no existe que me pueda tapar a mí las cosas malas que yo, las cosas malas que, que no logro resolver o las cosas que estoy haciendo, sí. es decir, este, no lo supe hacer, y bueno, vamos a hacerlo todos juntos, porque si yo digo no lo supe hacer, al público que me sigue, le estoy diciendo, es decir, yo no soy un salvador, yo tengo defectos, soy como ustedes, también me equivoco. Y si hay un público que, que está totalmente coaccionado y, y está totalmente encerrado en un ideal y cree fervientemente en ese ideal, es decir, eh, no quiero caer en, en, en, en ponerle un nombre, pero eh, hablemos de, de una ideología. Sí, sí, yo creo 100% y estoy cegado por la izquierda, o en su caso por la derecha, y creo 100% en una de las dos. Si el líder que representa ese movimiento me dice que él tiene defectos y que por sus defectos, esto no está funcionando, se me cae todo. Se destruye el discurso completamente. Me decepciona porque ahí entra el tema de la inteligencia y de la necesidad. Cuando yo genero un discurso en donde voy a tratar de llegarle a la mente al otro, yo trabajo en base a sus necesidades y en base a sus emociones, y así lo controlo. Pero entonces, si yo le demuestro a él que soy débil, si yo le demuestro que soy vulnerable, si yo le demuestro que yo fallé, eso sencillamente lo desconecta plenamente y se va a sentir traicionado. Y al sentirse traicionado, se me pasa de banda. Pero entonces vos querés decir que no se puede decir la verdad. Eh, de lo que sucede ser Ningún político en un discurso Puede decir bueno Esto estuvo mal, fue para atrás Ahora yo tengo una pregunta Porque esto lo, lo vengo pensando Del discurso claro. No puede decir la verdad Porque se le van O decir estoy igual que ustedes Me equivoqué pero qué pasa si yo digo, el problema y la solución, es decir, me hago cargo, que esto nadie tenía el librito, por ejemplo, de la pandemia, y cerré todo, me hago cargo de eso, pero después te digo, pero comprendimos y aprendimos a que esto se puede resolver de esta manera, ¿eso sí es hacernos cargo con una solución? ¿Estaría bien para un discurso? Claro que sí, el tema es que en... en en lo cotidiano, en lo que se viene trabajando hasta ahora, todavía se mantienen estos sistemas antiguos, que están cambiando mucho, como también está cambiando la sociedad, porque la sociedad está volviendo a ser crítica, está volviendo a tomar protagonismo. Esto sí. yo no lo digo desde que estructuremos un discurso para controlar, porque como les dije al principio, todo discurso tiene una ideología por detrás. Sino les digo para que podamos interpretar lo que realmente nos están diciendo, porque lamentablemente la mayoría de nuestros políticos Sigue pensando que los pueblos no han evolucionado. Y entonces siguen manejando un discurso anterior. Fíjate por lo menos, cuando vemos a un político en una locución pública, en un meeting, en la calle, alza la voz y se pone eufórico y grita porque necesita que la gente entre en esa emocionalidad. Y a veces esa emocionalidad es la que dice, no, sí, él nos subió, él nos va a dar, él nos va... Y le compran el discurso, porque les está subiendo, eh, eh, le, le, le, aunque no sea real, aunque no haya sustento atrás, porque el político se va a decir si hay sustento económico, no lo hay, estas cosas, el pueblo normalmente es controlado por el discurso, por el verbo, entonces por esa ideología que hay detrás. Y si tenemos estos componentes, yo tengo una necesidad de la cual me está hablando el otro que me lo va a resolver, esa necesidad me genera una emoción, y esa emoción va anclada, a algo en lo que yo puedo llegar a creer, es decir, la ideología, el que maneja el discurso, ya tiene todos los componentes para poder manejar, mi persona y mi emocionalidad. Yo creo que es donde vamos con cosas que tenemos que empezar a entender que para que no nos domine el discurso, tenemos que ver en qué contexto se está diciendo, a qué público se está hablando, porque tú y yo somos un público distinto que el que está en la calle en un meeting público que se lo traen de no sé dónde en un autobús y le dan cierta cantidad de dinero o no le dan nada, pero le promete que le van a dar para que él apoye eso. Y cuando no le dan, pero hay un culpable dentro del discurso, entonces entra el discurso de que, bueno, yo no te lo pude dar porque aquel te lo quitó, aquello que hablábamos del, de, del quién el, el qué y el otro, este, entonces ah, estoy allí con una emocionalidad de molestia porque fueron otros que no los quitaron y por eso no nos pudieron dar nada pero no interpretan y no son capaces de ver porque están desde la necesidad y la emoción que quien se lo trajo era esta persona quien le prometió era esta persona y quien no le cumplió era esa persona entonces te puedo hablar de discursos grandes que se andaban en América Latina y sobre todo y no estoy defendiendo a los norteamericanos pero todos los gobiernos latinoamericanos Bien sean de derecha o de izquierda, siempre dicen el culpable es Estados Unidos. El culpable es España y la colonización que nos robaron todo y mataron a nuestros indígenas. ¿Y cuando después de 400 años de historia nosotros vamos a empezar a decir no fueron ellos? Porque eso fue un proceso de colonización que se dio y listo, se dio, es histórico. Y lo podemos analizar, lo podemos estudiar, lo que queramos. Pero no lo podemos traer al presente porque pasaron 400 años de mala gestión. Entonces, si traemos eso de la colonización y decimos hoy en día que es por culpa de la colonización española, uno, estamos negando quiénes somos, y dos, estamos diciendo que lo que hemos hecho durante 400 años no ha servido porque no logramos resolver el problema de la colonización española. Entonces aquí entramos con esos discursos, ¿entiendes? Cómo hay que entender para que no nos sigan vendiendo algo que no tiene sustento realmente. Tal cual, era en otro contexto, yo siempre digo eso, no nos guste o no nos guste, pero en esta realidad de, de lo que nosotros somos hoy, no nos gusta, pero en ese momento había otras realidades, creo que quizás eh, alguien que estaba con Cristóbal Colón, uno de los, de, de los próceres muy criticados, eh, en el mundo de hoy no lo soportaría, eh, pero en ese momento eh, hizo lo que se estaba acostumbrado a hacer, esto de robar, <risa> estaban acostumbrados, de saquear tierras, y bueno, está bien, está mal para esta generación. Está claro, mal. Pero, claro, mira, pero no. es eso, son los momentos históricos, pero dentro de esos momentos históricos, esto es parte del discurso, el discurso sí. es historia, el discurso trae siempre una referencia de por eso es que se habla de que no hay discurso que no tenga por detrás una intención. Porque si tú estás en una empresa y, y ponte, tu jefe te dice, bueno, no, porque tú el año tal o el año pasado llegabas tarde, no sé qué, esto y lo otro. Porque está trayendo al discurso para, para darle sustento a lo que te quiere decir ahora, que capaz no tiene sustento, pero te lo trae para no decir lo que quiere decir. Porque eso es lo que Que te quedes más tiempo. Eso es lo que quiere decir. Sacarte el sí en que te quedes más tiempo. Entonces Exacto. te trae al recuerdo lo que hiciste mal de llegar tarde. ¿Cuántas veces, Ernesto? Eh, llegaste tarde. ¿Cuántas veces? Y entonces ahí, <risa> te, ¿Te ahí, ahí, ahí, ahí, ahí que te maneja. Fíjate, te maneja la culpa que la sentimos todos. Y desde la culpa te atrapa, que pasa mucho en el mundo político, o... Y te maneja las emociones, porque al sentirte culpable te vas y empiezas con el discurso interno. Ah, sí, mira, porque los discursos también se dan con uno mismo. Ojo, y también nosotros mismos nos ideologizamos. Entonces tenemos estos discursos, de repente hablamos con alguien y sentimos que lo que dijimos no estaba bien y empezamos, ah, pero no estaba bien. Y si lo, lo llamo y le escribo y le digo que tal cosa y empiezas a, a darte vueltas y vueltas y vueltas. Ahí es donde tenemos que hacer nosotros... Eh, hincapié y estar consciente en el contexto en el que se da el discurso ¿a quién, le, a, quién, ¿a quién le están hablando en ese momento? es decir, si hay un contexto ¿qué público hay presente del contexto? si el discurso lo estuvieron por televisión por lo menos ahorita, es decir, no es lo mismo lo que dice el, el presidente de, de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud a lo que dice cualquier presidente de cualquier país con respecto a la salud con respecto a la pandemia, porque el presidente de cada país, <coughs> perdón, conoce la situación del país, el de la Organización Mundial de la Salud solo conoce la situación del mundo, entonces cada contexto es distinto, cada público es distinto, y luego tienes cosas que Ernesto, tener en cuenta. Eh, se me vino a la memoria algo que sucedió en la semana pasada, esto de, del presidente, de nuestro presidente de Argentina, ¿no?, eh, todo lo que dijo, de dónde venimos, pero la respuesta del presidente mexicano, eh, esto, entre líneas, mandó un mensaje al pueblo argentino. Es decir, eh, cuando dijimos que México venían de los indios, dice, más indios son los que lo votaron. Este mensaje fue para el pueblo argentino, ¿no? como haciéndose cargo eh, al pueblo argentino, a quién tienen adelante dirigiendo. Claro. Eh, no fue un insulto directo. No, para eh, nada. La línea fue decir, bueno, piensen ustedes a quién y, van a poner. Y, y a fíjate adelante, ¿no? que, que, que analizando eso, uno hubo una descontextualización del discurso, porque bien tomamos lo que dijo el presidente, pero el presidente hizo mención de la canción de donde sacaba eso. No fue el momento adecuado para decirlo, ni fue una referencia adecuada para decirlo, porque precisamente por eso, y viniendo también a la historia argentina, por eso el himno nacional argentino se cambió en estructura, si bien mantiene su estructura, pero se cambió y se quitaron cierta, ciertas estrofas del himno nacional, porque esas estrofas se consideraron en el momento en el que se hizo un poco eh, fuertes o insultantes hacia otras partes del mundo. Claro. Porque, porque era una canción, el, el himno nacional argentino, bueno, decirle canción es como denigrarlo, ¿no? Eh, el himno nacional argentino hablaba del proceso histórico que se estaba viviendo en este momento, con respecto a la, colonia, a, a la imposición de la corona española. Entonces se, se suavizó y hoy en día se canta distinto. Lo, lo leí porque incluso el himno nacional argentino habla de desde el río grande, hasta la Patagonia y va mencionando todo el proceso, entonces ahí vemos eso, pero Fernández descontextualizó eh, lo descontextualizaron a él y él usó un, un mensaje que no debió haber usado en el contexto en el que se estaba dando, y obviamente tocó emocionalidades de cada uno de esos países, porque no hay país latinoamericano que no haya tenido indígenas y que en el proceso de colonización no haya matado, violado o acabado con las tribus originarias. Y Dos, por eso sentirse orgulloso de eso, ¿no? Porque eso también... Claro, eso eh, es parte de lo que sí, somos. Sí, me siento orgullosa de donde vengo. Eh, esto, ¿no? Como que parece mala palabra. Pero esto es un mal del latinoamericano, creo. Del latino. Sí. sí, porque a los latinoamericanos nos han vendido durante muchos años el discurso de mira al norte, o mira al otro lado del charco, es decir, mira después del Atlántico, y compárate con ellos. Entonces, al compararte con ellos, no tenemos realmente, por más que decimos, mira, hace unos años, recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, eh, se hizo un concurso de sueños latinos. Y había que hacer afiches que hablaban sobre el sueño latino. Y mi afiche era una gran pregunta. Y el eslogan de la afiche decía, mil preguntas, una sola respuesta. ¿Cuál es el sueño latino? Ningún latinoamericano te podría responder eso. Porque unos te van a decir, bueno, parecernos Estados Unidos, otro, eh, ser nosotros mismos, te van a dar cualquier cantidad de respuestas, pero nadie sabe a dónde quiere caminar Latinoamérica, porque seguimos comparándonos hacia afuera, seguimos viendo hacia afuera. Entonces estos discursos de estos políticos que están actualmente saben eso y desde allí llegan a eso y nos venden el discurso. Vemos cosas dicotómicas como lo que pasó este, ahorita con, con Bernie y sin hacer alusión a nadie, que el hombre dice soy oficialista, pero no obsecuente. Y de repente te dice que cada vez que se reúne con la vicepresidenta entonces regresa con las ideas de ella. Entonces, o eres obsecuente o sencillamente no, no te dejas comprar. Porque ese discurso es que viene que un buen líder este, te hace cambiar de opinión, eso es un líder de la antigua, de la de antes. Los líderes realmente lo que hacen es potenciar a su equipo, no imponer una idea. Entonces, lo aquí escuché. estamos viendo, exacto, aquí estamos viendo entonces qué tipo de liderazgo, y aquí va el discurso, entre líneas, el discurso que está detrás. ¿Qué nos están diciendo el pueblo? Aquí no hay un liderazgo horizontal en el que nosotros vamos a potenciar al pueblo para trabajar, para que el pueblo entienda que a través del trabajo y del esfuerzo y de construir un país todos juntos, porque cada uno es líder, vamos a llegar adelante. No, aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que seguir a una persona mesiánica que nos va a dar un discurso y que nos va a decir cómo tenemos que caminar. Eso es lo que Entre Líneas nos está diciendo este hombre. Y lo triste es que él le está diciendo al país, yo no tengo una opinión propia. Mi opinión me la dirigen. Entonces, el que no tiene quizás un conocimiento pleno de esta materia, sencillamente, ah, yo lo sigo a él, yo creo en él, yo voy con él, no importa. Lo que él diga, yo lo hago. Porque no enseñamos desde la educación a discernir, a entender los discursos y a pensar libremente. Porque un pueblo que piense y disierna libremente no es un pueblo controlable. Mira, maravilloso, lo cierro ahí, te juro que cuando lo escuché, ahora que uno está más analítico que nunca, que las palabras no nos son inocentes, pensé exactamente lo mismo que estás trayendo vos, ¿no? Digo, ¿cómo? Eh, esto del liderazgo, tal cual lo que vos decís, la verdad que, que me, llegó a, me llegó muchísimo lo que trajiste hoy. Ernesto, gracias, un miércoles más, que, que esperamos, la verdad para mí me encanta hablar con vos, traes temas reinteresantes, me gusta quedarme más tiempo, pero bueno, es radio, Ernesto, para la próxima. Sí, bueno, la idea de, del espacio es esa, es ir construyendo y ir analizando nuestra realidad desde otra mira, desde otra óptica. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a tener herramientas y sobre todo, a hacernos responsables de lo que decimos, pensamos y actuamos. Hasta el próximo miércoles. Chao, Cari, y chau a todos. Chau, chao. Quédate en la radio, quédate en el magazine, último tramo de, del magazine, ya venimos y en un ratito Impacto Inmobiliario que ya está ocupando el estudio. Ya venimos.